Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a Los Conjurados, les decía a los amigos de Instagram que es viernes y ya el cuerpo lo sabe así como que, bueno, pues incluso eh, eh, me da mucho gusto recibir a Jorge Amador que, bueno, eh, no, no, no es que esté en una fiesta, pero estaba en un compromiso, ¿no? De chamba, de inversión, ahí me estabas contando y, y que dijo, pues, con permiso me tengo que ir a la entrevista, no, pero cómo, quédate, ya, ya lo sabes, sí, ¿no? entonces sí, sí. ahorita se va a regresar. Entonces, espérenlo tantito, viene aquí a la entrevista y se lo regresamos con mucho gusto. Bueno, eh, Jorge Amador, pues bienvenido, Este, ¿qué, ¿qué se siente ya estar ahí sentado no, en, en, en la primera silla de lo que es la dirigencia municipal del PRI? En San Andrés Cholula, o sea, aquí cerquita, la zona conurbada, ¿qué se siente? Yo te vi muy contento, ya rendiste protesta, yo creo que ahora vienen los guamazos, ¿no? Es correcto, ¿O cómo, sí. Cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues sí, muy contento, como bien lo dices, yo lo he comentado con algunas personas de las que ya hemos ido visitando, hoy por hoy la gran crisis en la que se encuentra el PRI, precisamente en San Andrés, nos tiene, digamos, en una gran oportunidad, porque el día de hoy, como se los he comentado a algunos amigos de San Andrés, para bien o para mal, hoy yo soy el primer PRIista del municipio, porque no hay alguien, digamos, con una jerarquía mayor. Es la primera vez en la historia que el PRI de San Andrés no tiene regidor. Uh -huh. Siempre hemos tenido regidor de representación, por lo menos, aunque no hemos gobernado durante más de 20 años, pues siempre hemos tenido alguien de un primer PRIista, ¿no? con, digamos, dentro del ayuntamiento. Pero en esta ocasión, pues me toca a mí, digamos, tomar las riendas del partido en tal vez la peor crisis en la que ha estado el partido. Sin embargo, nosotros en, con el gran equipo que ya vieron que se conformó el día del domingo, que fue la toma de protesta. Oye, sí, vimos tus fotos ah, ahí en gracias. Facebook. Oye, muchos panistas. Sí, sí, sí. Compartiendo. Y, y, y panistas de primer nivel estuvo el Tigre, ¿no? Humberto sí, Villa sí Coronado, que es diputado federal. Estuvieron ahí este, varios también diputados locales, Aurora Sierra, ¿no? Aurora Me parece Sierra que también, también nos estuvo acompañó. El porque diputado cacique. Le toca, le toca. El diputado cacique, también federal, o sea, de, de, de buen nivel. Mira, esta cosa, estás con ahí Aurora. Estuvimos. Perfecto. Oye, qué bonitos están las instalaciones. Sí, fue en un lugar muy emblemático, que es el Vías Arqueológicas. Ajá. También nos acompañaron ahí un equipo un Bueno, grupo. Néstor, obviamente, sí. ¿no? La secretaria también, Isabel. Eh, Merlo Talavera, bueno, pues ahora sí que los de cajón ahí estuvieron. Sí. Oye, ¿y qué tal? O sea, sí que padre. Y, a ver, número uno, ¿de quién te, te, te aliaste? ¿Quiénes se integran al Comité Municipal de San Andrés? Pues principalmente amigos que han estado conmigo en otras batallas igual dentro del partido. Hoy los he invitado a todos. ¿Y quiénes tú? Pues han estado, por ejemplo, una amiga que está en... ¿Quién es tu secretaria? La secretaria general se llama Abril. Abril es una, una chica que estudió en la Ibero, uh -huh. es politóloga, eh, le gusta el tema político, es la primera vez que entra un tema político. primera onda estás dando sí. oportunidad para que no nuevas caras también, gente nueva, jóvenes, se integren? Sí. Eso está bien. Okay. Eso, eso era parte de, de, de la idea también, que vieran rostros nuevos, porque también en ocasiones anteriores y es siempre la crítica que hay, ¿no? de siempre los mismos y las oportunidades, sí, sí, eh. yo lo platicaba con el presidente Néstor y, y obviamente es parte de lo que a nivel nacional se ha venido pregonando con el presidente Alito, que, es, que el PRI es el partido de los jóvenes, independientemente de que es la catedral de la política y digamos el alma mater de todos los políticos, porque pues, todos sí, claro. vienen del PRI. Aquí hay una. Yo llevo muchos años militando en el PRI. Mi credencial está desde el 2009, pero empecé un poquito antes. Ya tuve, tuve algunas experiencias antes. Pero alrededor de los 21 o 22 años fue cuando empecé a militar. Hoy tengo casi 37 años. Uh -huh. vale. Entonces, este, pues he ido haciendo muchos amigos. Porque para mí, lo dije en el discurso del evento, la política es para ser amigos. Para mí no hay otra cosa más que pues hacer alianzas, hacer acuerdos, porque lo contrario de la política es la guerra. Uh -huh. Hay que hacer acuerdos, hay que hacer amigos, hay que hacer alianzas para que todos lleguemos a, a un buen puerto, ¿no? Uh -huh. Y intercambiar ideas, ser abiertos. Y en ese sentido, pues hemos ido adoptando muchos amigos. Ahora que la zona conurbada de Puebla, la mancha urbana creció y, y uh -huh. digamos, ha sido absorbida por San Andrés Cholula, o más bien San Andrés Cholula ha sido absorbida por Puebla, pues hay muchos amigos que tienen intereses y que están ahí metidos en el municipio porque han, han nacido, han crecido o ahorita este, viven actualmente, han adoptado este bello mm -hmm. municipio porque ahora que también estamos por allá, este, Gali y yo, mi novia, pues volteamos a ver la pirámide y decimos, wow, es que esto es así como mágico, ¿no? Estar, realmente es un pueblo mágico, ¿no? Que, que te contagia y que hoy por hoy muchos poblanos han adoptado San Andrés Cholula como su casa y pues que también tenemos derecho a participar y estar en los en las tomas de decisiones de San Andrés Cholula, que eso es algo que hemos ido abriendo camino con el tema uh -huh. de lo de la de, digamos la gente que, que es oriunda del municipio, uh -huh. la cual tiene muchos usos y costumbres y nos hemos ido adaptando a ellos. De hecho participamos uh -huh. con ellos en todas sus, en sus tradiciones, no, con los fiscales, eh, la bajada de la virgen y bueno nos invitan la, la eh, mayordomía, la mayordomía, entonces, la, las ferias, uh -huh. la feria del queso, ahorita por ejemplo eh, o sea, tiene muchas tradiciones, es tan bonito Sin embargo, aparte es como que tiene esas dos polaridades ¿no? Que tiene la zona moderna y la zona tradicional Y ahora nosotros lo que estamos intentando eh, Pues sí, más que, ya, más que intentando, estamos llevándolo con proyectos A que la gente vea que no se tiene que polarizar San Andrés Cholula Como, digamos hemos hecho el contraste con el presidente de la república, ¿no? Que él ha, ha digamos, polarizado a la sociedad entre Fifis y Chairos, ¿no? Que esa es una de las cosas que, que, que ha venido manejando la 4T. Y nosotros traemos esta ideología de decir, bueno, a ver, si hay tantos recursos en San Andrés Cholula, pues tienen que repartirse de manera equitativa, ¿no? De acuerdo. Tenemos que hacer esas propuestas. ¿Cómo, cómo hacerle a esto? Mira, hay, hay un par de preguntas que... Eh, te quiero hacer a raíz de los comentarios que tú estás haciendo. A ver, ahorita dices, ¿cómo no polarizar? Exacto, ¿cuál es el, eh, el recurso que vas a, a utilizar para esto? Porque dicen no polarizar en San Andrés o ahorita está muy fuerte el PAN, obviamente ganó, ha ganado varias veces, es así como, como eh, parte de su coto de poder, San Andrés, ¿no? Ha ganado varias veces Acción Nacional, bueno, pues apenas se lo arrebató Morena y luego luego otra vez con, con Mundo Tlatlegui, ahí está otra vez el pan. Entonces, digamos que está el pan, y por el otro lado, eh, eh, los morenistas que todavía pues están pujando, ¿no? Eh, eh, Karina Pérez Popocat, la expresidenta municipal. ...está haciendo muchos eventos... ...se está moviendo... ...o sea, eh, eh, pese a que no son los tiempos electorales... ...ya sabemos que el 24... ...ya está aquí, ya llegó... ...entonces, sí hay mucho movimiento... ...de Morena... ...ahorita en San Andrés... ...¿cómo le vas a hacer Jorge... ...para meter la cuña ahí? ¿Cómo, sí. ...como si... ...yo siento que el PRI... ...no tiene lugar en San Andrés... ...¿cómo le vas a hacer? Sí, en un análisis electoral que hemos hecho... Precisamente, pues las fuerzas que ahorita manejan es, digamos, las juntas auxiliares están dominadas por, por Morena y la zona de la mancha urbana está dominada por el PAN. Pero también en un gran análisis electoral hemos llegado a determinar cuáles son las secciones que alguna vez fueron pristas y la mayoría están en las juntas auxiliares. Es importante tener este análisis para trazar un mapa de navegación que es el cual vamos a seguir. Sí, Morena ha tenido mucha actividad últimamente porque estaban en su proceso interno de renovación de dirigencia, estuvieron haciendo su operación política porque tenían que tener los votos los que iban a ser los, de, los, que van a ser los delegados, los que hacen los delegados. A mí me dijeron que estuvieron regalando hasta despensitas y no sé qué, yo no lo vi, se comentó, pero bueno, o sea, duro, Sí, o sea, sí, sí, sí. se está moviendo porque quiere recuperar ese lugar y quiere regresar a la alcaldía precisamente. Es correcto, pero nosotros con este gran, esta gran labor que vamos a hacer, mira, el PRI tiene una esencia y tenemos que ocupar nosotros al partido como un instrumento de organización social, porque eso es lo que ha caracterizado al PRI. Nosotros tenemos que llegar a escuchar a lo que antes eran nuestras bases y tener que retomarlas para ir planteando poco a poco la nueva estrategia. Sí. Si Morena trae su estrategia con, con los digamos los apoyos que dan, que están en el apoyo de los ninis y que traen ahí otro tipo de apoyos eh, de gobierno federal. Y nosotros estamos batallando contra ese, esa estrategia de gobierno federal. Sin embargo, te puedo decir que lo que hemos ido avanzando ya en tierra en estos, en estos días que hemos estado caminando los, las juntas auxiliares, hay, encontramos muchos casos, por ejemplo, de señoras que dicen, es que yo estoy molesta de que le den dinero a mi hijo. ¿Por qué? Porque se va de borracho, porque se, se, se compra el celular y ya no más hace caso, porque ya se siente independiente por tener el sueldo que, digo, que sí. ni siquiera lo trabajan y se lo dan. mil pesos, ¿no? Algo así. 3 mil, mil pesos Ajá. que les dan. Entonces, digamos, nuestro trabajo es más de conciencia, lo que tenemos que ir a hacer ahorita es más de conciencia y ocupar herramientas de talento, porque es lo que nosotros tenemos, nosotros no tenemos recursos, vamos realmente con nuestro talento, a organizar a la gente, porque muchas veces lo que hace falta en las colonias, en las juntas auxiliares, solamente es ayudarlos a organizarse, uh -huh. es, y para eso es bueno el PRI, muy bueno el PRI. Entonces, hemos retomado esas, esas eh, enseñanzas ¿no? que, que, que formaron a nuestro partido y lo consolidaron en el poder y que a través de los años logramos constituir pues, lo que el país es hoy en día, ¿no? las, las grandes instituciones que tenemos y, y las que estamos defendiendo el día de hoy, desde la Cámara de Diputados. Hay que entender todo el contexto nacional, estatal y municipal para saber qué vamos a hacer nosotros el día de hoy en San Andrés Cholula. Entonces, como bien dices, no, eh, Morena está activo, pero te voy a decir algo muy importante. En el 2018, el PAN ha tenido una base aproximadamente de 20 mil votos, aproximadamente más o menos, 18 mil, 19 mil 19.900, pero la, la, digamos, su base son 20.000 votos. Morena, en el 2018, llegaron 1.600 votos arriba del PAN. O sea, 21.600 votos. Te estoy dando números del PREP, ya después hubo reconteos y más menos, ¿no? Ajá. Pero 1.600 votos fueron con lo que ganaron en el 2018. Vamos al 2021. El PAN se mantiene en esa votación y Morena se desfonda a 13.600 votos. Ahora, esto es, digamos, ver lo, lo que está afuera. Vamos a ver lo que está hacia adentro, lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que replantearnos porque venimos en una caída que, hemos, que, que tenemos que frenar y al contrario, tenemos que ir hacia arriba. En ese sentido, la última votación tuvimos 2.000 votos, 1.900 votos. Eh, en el preforo fueron 1.700, más, más la recuperación en los conteos fueron 1.900 votos por lo cual es la primera vez que no tenemos regidor, como te comentaba. Tenemos... Ajá, perdón, ahí, ahí me llaman la... Bueno, a ver, después te hago la pregunta porque eh, sí es, es muy diferente a la ruta que llevas, entonces, uh -huh. pero está interesante lo que estás diciendo. Entonces, sí. ah, continúa, perdón. Tenemos, tenemos este escenario, ¿no? No tenemos uh -huh. por primera vez regidor. Tenemos que volver a estructurar los sectores y las organizaciones, que esos son los que, los que nos dan fuerza como partido político. Uh -huh. Hoy lo hemos visto a nivel estatal, el gran trabajo que ha hecho el presidente Néstor Camarillo ya está renovando los sectores, apenas tomó protesta el movimiento territorial y nosotros tenemos que seguir esa dinámica que trae él. ¿no? En ese sentido ya estamos eh, acomodando las posiciones, ya estamos viendo prospectos porque no podemos poner a cualquier persona. Si nosotros empezamos a tomar decisiones arrebatadas y decimos, bueno, por, con tal de ya empezar todos los sectores y organizaciones ya este, con nombramientos y todo, pues el día de mañana no vamos a dar el ancho. Necesitamos analizar los perfiles que van a ocupar cada una de las carteras, porque lo más importante que necesitamos el día de hoy es compromiso. Compromiso de tiempo, compromiso de ideología, compromiso con el partido y que no tengan proyectos personales antes que el partido, que eso es lo que ha sucedido mucho en San Andrés Cholula. Uh -huh. Que se acostumbraron mucho tiempo, algunos eh, dirigentes que han estado, ¿no? A, a, a buscar la negociación a través de la dirigencia y eso es lo que no vamos a permitir en esta ocasión. Vamos con mucho orden a construir un PRI de cero y que el día de mañana tengamos una base sólida y ahorita estamos en una realidad con metas definidas bien claras. A final de, de 2022 queremos terminar ya con los 39 seccionales que son los que conforman, digamos, la estructura del partido, ¿no? además de los, de los sectores y organizaciones ya tenemos que terminar el 2022 con todo eso armado es una gran labor porque hay que ir a recorrer las juntas auxiliares uh -huh. platicar con los que han estado escuchar las quejas, porque muchos se fueron por no sentirse incluidos, porque se pelearon con alguien de manera, o sea digamos en política nada es personal pero pues la gente se lo toma personal, entonces digamos ha habido, con, claro. ha habido peleas, que, que, oye es que el dirigente tal, me dijo tal y ya no quise jalar o no me tomaron en cuenta y ya yo me jalé con mi equipo para otro lado. Bueno, lo vemos claramente porque tuvimos 13 candidatos en 2021, 13 candidatos en el municipio y muchos venían de las filas del PRI. O sea, muchos habían sido periodistas toda la vida y, el día, y, el, y en 2021 dijeron, bueno, pues me voy por todos estos partidos que hasta perdieron el registro. Sí. Es importante que nosotros hagamos una gran labor de acuerdos, por eso te decía, lo contrario a la política es la guerra. Aquí tenemos que no ir a la guerra, tenemos que ponernos de acuerdo todos estos personajes que a lo mejor tomaron su decisión, pero también tenían estructuras y gente que confiaba o sea, en ellos. Sí, sí los estás buscando, aunque sí. es gente que en a, bueno traicionaron al PRI, o sea, sí los estás buscando. Mira, más que también a ellos, que a lo mejor muchos no nos ni siquiera nos reciben la llamada, ...a la gente que estaba también con ellos, porque muchos confiaron en proyectos con ellos... Y, este, ...y al final de cuentas pues era gente que era priista, a lo mejor mucha gente ya... ...por eso tuvieron votaciones claro. tan bajas, porque a, a la hora de que tú le cambias el timón a tu gente... ...pues van a decir, oye, pues yo creía en el PRI, ahora cómo me dice que vote por otra fuerza política... ...tenemos que tener, por eso esta solidez, capacitarlos... ...también tomó protesta ahí el amigo Víctor Galicia en el IRH el tema del Instituto de ceroles que es el de la capacitación, tenemos que capacitar a nuestros militantes con todo el tema de la ideología, los antecedentes, no nuestros documentos básicos y nuestro programa de acción, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que abanderamos, para que se sientan identificados, digo, hoy si me ves, ya traigo aquí orgullosamente claro. la chamarra del partido, porque de eso se trata, si no nos vamos a poner nosotros la camiseta, entonces, pues, ¿quién? ¿No? Claro. Tenemos que contagiar, creo que es algo que, que platicábamos anteriormente, tenemos que contagiar a los jóvenes, que sepan que el PRI es un partido de puertas abiertas, que aquí es el espacio donde van a aprender, digamos, el ABC de la política, y aquí pueden crecer. Si ellos son fieles a sus convicciones, aquí se van a mantener, y si no, pues bueno, ya vemos a cuántos no se han ido, ¿no? Que la mayoría de los políticos, como lo dijo mi presidente Néstor, también en el... En el consejo político que fue el miércoles, ¿no? Que, que muchos han ido y los priistas, digamos, que no tenían esa gran convicción y además que han abusado y, y él pidió perdón por todos los abusos que se ejercieron desde el, desde el poder uh -huh. cuando estábamos gobernando, que no nos tocó a nosotros, ni a Néstor, ni a mí, ¿no? Uh -huh. Pero ya están en Morena, todos ellos están en Morena, digamos, nosotros somos un nuevo PRI. O sea, yo entré al PRI... Y poco después ya ni siquiera éramos gobierno, a mí me tocaba un PRI de oposición, ser un PRI de oposición a nivel estatal. He ganado elecciones y he ayudado amigos, yo fui precandidato a diputado federal en el Distrito Sexto, con la amiga Citali Ceja, la ayudamos en su campaña, ganamos con ella. En el 2018 fui candidato suplente a diputado local en el Distrito 18, en, Chol en las dos cholulas, y bueno, he estado en muchas trincheras, ahí me tocó perder porque fue cuando nos arrasaron con, con, con todo el tema de Morena, pero la gente se ha dado cuenta que Morena, pues como lo decía también mi presidente nacional Alito, ¿no? Es un ave de paso. Han ido perdiendo votos, la gente ya no se compra todas esas mentiras que les han estado metiendo en la cabeza a la sociedad y que hoy por hoy la gente dice, bueno, a ver, son disparates los que dicen en las mañaneras, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos que capitalizar todos esos errores que tienen los desaciertos del gobierno federal para que también nosotros empecemos a convencer a la gente, principalmente donde, donde, gobierno, donde ellos tienen presencia ¿no? en, estas, en las juntas auxiliares. Y seguramente también en la zona, en la zona de, de, de la mancha urbana tendremos muchos adeptos. Vamos a entrar ahí con proyectos de cultura, con proyectos deportivos. Digamos, no es tan fácil hacer política en los clústers ¿no? Claro, claro. Porque, digamos, el PRI está muy acostumbrado, estamos muy acostumbrados, los que nos gusta estar en tierra, al casa por casa, tocas timbre, hola, ¿qué tal? Soy del PRI. Nos, también nos ha tocado que nos azoten la puerta, pero cuando nos abren la puerta también hay mucha gente que dice, es que nadie me ha venido a visitar, yo soy prista de Hueso Colorado. También hay una frase que a mí me gusta muchísimo, eh, que alguna vez escuché con alguno de los amigos que nos daban capacitación en el partido, que el PRI es como la Coca-Cola, ¿no? En el lugar más recóndito de México te vas a encontrar una Coca-Cola y un Prista, ¿no? Por en las tienditas, ¿no? Siempre hay Coca-Cola y Pristas. Sí. Solamente que también los hemos ido abandonando. ¿Por qué? Pues también con las malas prácticas de los que ya se fueron, pues obviamente ya no había quien los buscara. Ahora nosotros que estamos tomando las riendas como nueva generación, me incluyo, incluyo también a mi presidente Néstor, pues estamos haciendo esto, ¿no? Hacer lo que siempre veíamos y siempre quisimos hacer. Hoy nos toca a nosotros llevar a la práctica lo que siempre decíamos. Ah, yo cuando esté ahí, cuando esté ahí. Hoy hoy, tú decías, ahí. hoy estamos aquí con todo el ánimo y vamos ah. a hacer un gran trabajo. Vas a ver. Eh, Raúl Flores, eh, eh, Galilea Félix nos está viendo. Antoniet Chede Aguilar nos está viendo. Mauricio Adancelis, Néstor Camarillo. Presi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ángel Aguilar, eh, Citlali Mendoza, Carla Amador, Zaire también, ¡ay, Zaire! ¿Cómo estás? Dice, con todo mi precio, te está diciendo. Zaire ah, eh, sí. eh, Aranzazú, cómo no. Eh, María del Carmen Molina, Eddie Lauer. Eh, Ángel Aguilar, Irán Cabrera, Erika Lima, dice saludos a mi amigo Eduardo, José Eduardo. Ah, mira, eres José Eduardo. Oh, Jorge, Jorge, Jorge, Jorge. Jorge Eduardo, perdón. Sí, sí, sí. Jorge Eduardo Amador, eh, quien realiza un gran trabajo en este arranque de eh, reestructuración en el PRI en San Andrés Cholula. Saludos a mi tocaya, gracias, dice, y a todo el staff del de programa. Abrazos y excelente éxito, te dice Fabián Pastrana, Laura Cruz, Raúl Flores. Saludos, licenciada Erika. ayer tuve el gusto de saludarla. Ah, sí, en la presentación del libro tiene que saberlo Mariana, abrazo muy fraterno. Muchas gracias, Raúl, ahora sí, ¿eh? porque ya le estaba reclamando. Dice, siempre veo su programa y digo, ay, ¿cómo? Y si nunca me manda saludos, no, ya me está mandando saludos. Eh, dice Irán Cabrera, también te está diciendo saludos, Faustino Reyes Garrapuma, Galicia eh, Víctor dice, eh, con todo mi presi, y Eric Calima comenta también, el PRI se está reestructurando, en todos los rincones existen familias PRIistas que aún tienen bien definido su criterio PRIista no olviden que el PRI somos gestores sociales e incansablemente este, no, incansable, ajá, incansables, afortunadamente, dice, y ese es nuestro principal eh, reactivo. Héctor Emanuel, y también dice Erika, saludos especiales a nuestro dirigente estatal, Néstor Camarillo, Medina e Isabel Merlo Talavera, eh, Galilea Félix, dice, un excelente cuadro político, estratégico, inteligente, con ideas innovadoras y con un corazón enorme, lo que necesitaba San Andrés, eh, Alfredo Ramírez también nos está viendo Erika Lima vuelve a comentar Erika, te hubiéramos invitado, mira estás pero con todo, gran amiga Sí, dice, seremos y ofreceremos una opción rentable en San Andrés con arduo trabajo y compromiso social, Alfredo Ramírez, dice, ¿dónde estará sus oficinas? te están preguntando Sí, estamos en eso, la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo por encontrar digamos el punto más céntrico y que sea de fácil acceso y además que que nos den también las ajá. posibilidades económicas para tener ahí el espacio ay, digno. Ajá. Pero no, no tan céntrico, porque luego la estacionada es un relajo, ¿eh? En San ah, sí, Andrés. Sí, sí, Entonces, sí. ahí te encargo, ¿eh? José Luis del Razo, o sea, todavía no hay oficinas, ya les estaré informando. Sí. A ver qué onda. Eh, Carla Amador, dice Laura. Aida Romero también, dice, está muy gustosa. Mi abuelita. Bien, ay, ¡Ay, mi vida! ¡Qué buena onda! Dice Lauer, también dice, excelente forma de hacer política, pero sobre todo excelente ser humano. Mucho éxito, te está diciendo. Dave Love y Víctor Silva también nos está viendo. Perfecto. A ver, eh, en este punto de qué onda con las alianzas, en cuanto a la estrategia que estás comentando, pues lo más lógico sería que sí, si el PAN, ¿no? Ya tiene hay un posicionamiento de, dices, más o menos de 20 mil votos y que no que no ha bajado, que ahí se mantiene, pues lo óptimo sería como que el PRI se, se sumara ¿no? y que volvieran a tener un candidato ¿no? en cuanto a una alianza. Obviamente esto también va muy de la mano, primero los acuerdos nacionales, los acuerdos estatales, y eso ya baja a los municipales. Pero si te lo pregunto a ti, ¿tú eh, vas con esa mentalidad de las alianzas? Sí, mira, creo que el PRI es el mayor formador de cuadros. Alguna vez también me tocó estar al frente del ICADEP, ahora el Instituto Reyes Heroles, y tuvimos una generación de 200 chavos que se graduaron como nuevos cuadros del partido. Tenemos cuadros a nivel nacional que, son, que dan mucho de qué hablar aquí en Puebla, PRIistas, como lo dice mi presidente Néstor, el PRI tiene la capacidad de, de, de pedir la cabeza de la alianza, en muchas, digo, en, en, todo, en todo el estado, ¿no? Podemos pedirle encabezar la alianza a nivel estatal, a nivel a nivel municipal, podemos también pedir que nosotros vayamos, pero si sí necesitamos, pues, llegar armados, ¿no? A llegar con canicas, como dirían por ahí, ¿no? Tener con qué, o qué ofrecer a la alianza. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una gran labor, primero, de afiliación, porque tenemos que, digamos, si queremos tener nosotros 20 mil votos, pues tenemos que afiliar a 30 mil, 40 mil personas. Para ¿Ahorita cuántos son? ¿Afiliados? Bueno, ahorita como no hubo un, digamos, una entrega recepción con la dirigencia Ajá. anterior, no tengo el dato, pero si de las personas que he platicado han afiliado mil personas, por ejemplo, de que estuvieron en el comité anterior, Ajá. hay que hacer un gran trabajo de afiliación. O sea, te, o sea... Te dejaron hecho, es un desorden. En ceros, en ceros, vamos en ceros, vamos a arrancar Ajá. de cero. Ya vamos avanzados, ¿eh? Claro. El día de hoy yo te puedo decir que ya tenemos cinco perfiles prospectos a ser nuevos eh, presidentes seccionales, mm. que ya visitamos, visitamos ya la... Uy, pero para no tener número de afiliados, o sea, ni someramente saben, como cuántos pristas hay en San Andrés. Bueno... Habrá que habrá que ir a, a, a ver los, digamos, el dato que se tiene a nivel estatal, porque a nivel estatal se resguarda la información ah, okay. de las dirigencias anteriores, pero no nos estamos basando en lo que hayan tenido, porque realmente pues, los resultados electorales ahí están. Claro. ¿no? Eh, tenemos que ir por lo nuestro, eh, en este sentido también... Juan, ¿cuál sería la meta? Te, te pregunto acerca de los números, porque si tú no sabes cuántos tienes, como que hacer... Este es traba, trabajo de estructuración y de estrategia, pues te va a costar más trabajo aún, ¿no? Si no sabes de dónde partes. ¿Cuál sería tu meta? Nuestra meta son esos 20.000 votos que tiene el PAN para ser igual de competitivos que ellos. Uh -huh. eh, creemos que tenemos la capacidad de lograrlo porque tenemos que llegar a igualdad de circunstancias, pues obviamente si también queremos estar en la en, digamos, en la cabeza de la, de la, de la alianza. De la alianza. No que obviamente la alianza pues se va a dar en muchas circunstancias es una alianza nacional estatal municipal y obviamente son muchos factores digo yo no he estado en esas mesas de trabajo eh, eso lo definirán los dirigentes estatales claro. pero nosotros tenemos que ir con la mentalidad de de, de, pues, de ir al, al, al nivel pues de lo que nos, de los competidores y de los aliados no porque claro. no podemos pensar en menos porque sería este pues, empezar mal el día de hoy, te digo, ya tenemos cinco, cinco prospectos de seccionales de 39. Hoy, que estamos, claro. tomamos protesta el domingo. Sí, claro. Entonces, eh, la idea, te digo, es el, a finales de este año ya tener planchado tanto sectores, organizaciones como seccionales para ir desdoblando. Es que es una estrategia que así funciona el partido. El partido trabaja con estructuras que se desdoblan, Digamos, porque pues, tú tienes que tener gente comprometida, así como yo me siento comprometido con el partido, que yo soy una persona con mucha convicción del PRI, así tengo que transmitírsela a cada uno de mis seccionales, que son mis homólogos en cada una de las secciones electorales, para que ellos a su vez lo hagan con todo su comité. Cada comité son siete posiciones básicas, uh -huh. ¿no? que son las que acompañan ese comité. Este, llevan, un, llevan siete secretarías, llevan el tema de redes sociales, llevan también... Uh -huh alguien este, de adultos mayores, jóvenes, mujeres, electoral, todo está muy bien estructurado, además los sectores y organizaciones tienen que tener también sus comités, entonces si tú vas haciendo la cuenta, si lo hacemos bien, aquí de eso se trata, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, por eso te decía que es un trabajo de mucho talento, porque tenemos que ir, digo el día de hoy no somos gobierno, Estamos peleando contra este tema que decías hace rato, ¿no? Que, que, pues sí, bajan despensas y apoyos y todo, que nosotros no tenemos. Pero nosotros sí tenemos ideales, convicción y además tenemos argumentos de todo lo, de todos los desaciertos tan graves que han hecho, principalmente el gobierno federal, que no, digamos, han exhibido que no saben gobernar. Uh -huh. Y el PRI sí sabe gobernar. Entonces, también lo hemos demostrado, ¿no? Nosotros, cuando tenemos el gobierno, pues no, no pasan este tipo de cosas que, que hoy en día. O sea, las cifras lo dicen, las cifras de homicidios, este, ya, o sea, sí. y, y que el día de hoy, cosas tan preocupantes, ¿no? y eso también son nuestras herramientas de trabajo en la calle, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados? ¿Qué está pasando a nivel legislativo? ¿Qué quiere hacer el presidente? Bueno, quiso pasar una reforma que afectaba los intereses de los mexicanos, la, la digamos, la, la energética. Uh -huh. Viene con una reforma en la que quiere destruir al, al INE, y después quiere otra reforma donde quiere militarizar a la, a la Guardia Nacional. Mm. Entonces nosotros, que ahora estamos en este gran bloque opositor y hemos frenado, porque no mm. tiene ya la mayoría absoluta como antes la tenía, hemos ido frenando estas acciones del presidente y eso es lo que tenemos que comunicarle nosotros a los ciudadanos, al elector, yeah. para, que nos, para que se vayan subiendo este barco y también ellos tengan argumentos para platicar con el vecino, porque también en las colonias, pues tú lo ves, o sea, ellos mismos hacen sus debates, ellos se, se, se comentan y después ellos analizan. Ya la gente también se da cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque principalmente les se da cuenta de lo que le afecta al bolsillo. Y hoy tenemos una inflación terrible, o sea, la gente, pues ya lo que comprabas con mil pesos antes, ahora tienes que gastarte mil quinientos. Es decir, ves viable, eh, eh, para el 24, con una alianza, eh, seguir manteniendo el, el gobierno de San Andrés. Sí, claro. Hoy por hoy se ha conformado un, este, una comisión, hubo una rueda de prensa de la, de la Alianza va por México la semana pasada, encabezada por los tres dirigentes nacionales, este, tanto Zambrano como Marco Cortés y nuestro presidente Alito, donde se estableció una comisión de gobiernos, de coalición. Así es como va a funcionar. ¿Qué se hizo en el 2021? Una alianza estratégica legislativa. Hoy uh -huh. por hoy le frenamos ya todo, todo, digamos, todas las decisiones que quiera hacer el presidente ya no tiene la mayoría como la tenían en, en, en el primer periodo de, de los diputados. En este periodo ya no puede tomar esas decisiones esa fue la estrategia de la alianza legislativa. Ahora vamos por una alianza de, de gobiernos de coalición. Nos tenemos que poner de acuerdo desde ahorita. A ver, y además, con capacidades, con argumentos. Creo que eso es lo que nos va a volver invencibles contra Morena. Hemos visto gobiernos municipales que la gente sale arrepentidísima. Digo, el caso más reciente, tú lo puedes ver, fue el de Claudia, el de Claudia Rivera. Sí, sí, sí no, es y... un caso incluso hasta de ejemplo nacional, siempre la ponen. Así es. O sea, eso es real. No saben gobernar. Oye, ¿y cómo lo está haciendo este mundo Tlategui, que es el actual presidente municipal emanado del PAN? Pues también tiene una chambota, porque si no hace bien su trabajo, se les va a caer la estrategia, ¿eh? Sí, mira, con él no hemos tenido pláticas, yo creo que vamos a empezar a entablar ahora que ya estamos al frente de la dirigencia, entablar la, la relación con, con Mundo, obviamente pues para tener este intercambio de ideas, eh, buscando este tema de la alianza. Tal Se vio muy bien, creo que el evento que tuvimos de toma de protestas nos acompañaron otras fuerzas políticas. Eh, es la idea, ¿no? que, que la percepción de la gente es que nos vea que estamos unidos, y además que pues, somos gente preparada, no que queremos mejorar el entorno y que no estamos hambrientos de poder como se están arrebatando los de Morena las posiciones y pues no saben ni siquiera quién va a ser su candidato. no En ese sentido nosotros tenemos que irnos agrupando, uh -huh. tenemos que ir haciendo alianzas. Yo tengo amigos hasta del PAN que me dicen, oye amigo, allá hay priistas, yo pasé por ahí, ven, búscalos. <risa> Qué buena pues sí, onda. digo, tú viste ahí, este, nos acompañaba este, don Víctor Pinzón, que es gran amigo, y, y él me decía, oye, yo conozco ahí unos puristas, pues ve, los vamos a, a visitarlos y que nos apoyen y que se vuelvan parte del comité. A, aquí todos caben. ¿no? Ya, perfecto. Oye, y por ejemplo, para, eh, en este momento de gobierno de Acción Nacional, eh, sí eh, están tomando en cuenta ya de por sí a, a la militancia ¿Priistas sí la, la, la están sumando o no? ¿En el gobierno de San sí. Andrés? No, te digo, apenas estamos en el proceso de, digo, tomamos protesta el domingo, yo creo que en estos días ya estaré presentándome formalmente con el presidente municipal y veremos qué, qué digamos, qué diálogos podemos llegar, qué intercambios ah. de ideas, y digo, si él, si él ve pertinente que también tomar en cuenta cuadros, pues eh, digo, él no llegó por la alianza, ¿eh? sí. si, si, si, si recuerdas... Fuimos juntos en, en Puebla Capital sí. y en San Pedro Cholula, pero en San Andrés no. Esta ocasión tenemos que ir trabajando, lograrlo, pues realmente no tengo la película porque yo no estuve presente. No, eh, pero sí si te enteras. No, me he enterado de chismes, ¿no? De chismes. <risa> este, me de... digo, ya todo lo pasado, ya aquí platicando, a ver, cuéntanos cómo estuvo. No, mira, no, no sé, no sé realmente porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. Sin embargo, este, pues no llegaron a un acuerdo, ¿no? Eh, no llegaron a un acuerdo. Eh, había, había gente que había alzado la mano para ser candidatos del PRI uh -huh. eh, y bueno, al final claro. el amigo que quedó de candidato este, también se peleó con todo el mundo y a la mera hora pues, no se logró el objetivo, lo mencionaba el presidente Néstor en una, una entrevista, pues que eso sucedió, yo no estuve porque yo no estaba claro, este, claro, claro. en esa elección… O sea, a mí ni me met. A mí no me metan. No, no, no, no fíjate que, que te iba a platicar algo muy, muy bonito. Uh -huh. En esa elección eh, me, me, me hicieron la invitación del Comité Ejecutivo Nacional para formar parte de, bueno, ser comisionado de elecciones en Baja California. En Baja California, uh -huh. que bueno, vendría siendo Baja California Norte, así nos lo enseñan uh -huh. aquí en, sí, en sí, el sí, centro, sí, sí. pero es Baja California. Y estuve como representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado uh -huh. de Baja California este, toda la elección del 2021 que teníamos de candidata Lupita Jones uh -huh. eh, y bueno, ahí me tocó una crisis porque bueno la gente del partido se fue para otro lado con Jorge Hank uh -huh. y entonces tuvimos que echarle mucha galleta porque nos auguraban que se iba a perder el registro en, en, San, en, en Baja California pero afortunadamente hasta mejoramos el porcentaje tuvimos 5.5 uh -huh. en la de diputados nos fue muy bien bueno, bien para la circunstancia, sí. ¿no? Y en esa ocasión, pues tuve el gusto de conocer a mi novia Gali, que Ajá. es de allá de Mexicali. Ahí estuve viviendo aproximadamente ah, pues, cuatro años. Que fue muy bien, pues claro, suertudo, <risa> si ¿verdad? Ok. Entonces. Yo por eso no me enteré de muchas cosas de las que pasaron aquí en Puebla, porque tuve esa gran ah, responsabilidad de estar en Baja sí, California. Sí, tú estabas haciendo otra chamba, o sea, Así sí es. efectivamente no supiste no, bien no cómo estuvo no ahí. No no estuve, y, y lo que sé, pues son chismes, ¿no? Después ya. también nos estuvimos formando parte del ayuntamiento de Tlahuapan en el interino, ahí estuve como funcionario, como director de turismo, uh -huh. y este y después nos sumamos a la campaña, saliendo de ahí luego luego me sumé a la campaña de la, de la diputada, bueno ahora diputada, Secretaria General del Partido, Carolina Vigiano, en Hidalgo. Uh -huh. Y ahí también le metí, me tocó ser delegado en Cuauhtepec. Yeah. Fue una gran experiencia. De hecho, traemos un modelo de trabajo de, de Hidalgo que queremos replicar aquí en Puebla, en las mesas de operación, que es una reunión mensual sí o sí con cada seccional uh -huh. y en una formalidad pues obviamente con un orden del día, a ver cómo van con los afiliados, qué eventos, tal, tal, ta, y al final una convivencia, Perfecto. pero siempre mantienes el hilo, y además eso se tiene que hacer en la sección, por eso te digo, a lo mejor el tema de la oficina pareciera muy importante para muchos, pero para nosotros es, okay. pues a ver, en esta ocasión, más que nos vengan a visitar, hay que irlos a ver a claro, la gente, claro. porque la gente, digamos, no está no estamos en una circunstancia en la que pues la gente pues nos llegue ¿no? Ajá, o a todos, quieren sea, sumarse, claro. ¿no? Al contrario, tenemos que irlos a buscar, eh, hacer reconciliación con algunos militantes y, y, y hacer una nueva militancia, también tocar nuevas puertas, porque yo creo que, si tú te das cuenta, ¿qué es, ¿cuál es uno de los mayores problemas de, de la democracia en México? La abstinencia. Uh -huh. A muchos que no votan. Entonces tenemos, digamos, un, un, este, un terreno por conquistar enorme, o sea... Claro. O sea, por, por dónde ir a tocar puertas no va a faltar, ¿no? Entonces claro. tenemos que nosotros prepararnos con un gran equipo, un gran ejército. También lo iba a mencionar ese día en mi discurso, pero se me traspapeló la, la, este, la hoja porque imprimí y venía, imprime en doble cara mi impresora y no me di Ajá. cuenta. Yo pensé que eran la, todas las hojas, ¿no? Y, y entonces me ves? brinqué y dije, ya se, me acabaron, ya se me acabó el discurso. Y entonces ahí tuve que improvisar, pero... Algo muy importante que quería decir es una frase de Sun Tzu que dice que es muy ventajoso maniobrar con un ejército, pero maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso, ¿no? El día de hoy nosotros queremos generar un ejército priista con mucho orden, mucho, mucho orden, que tengamos buena comunicación, que vayamos en una sola ruta, que no nos perdamos, ¿por qué? Porque si no, no vamos a lograr el objetivo. Entonces, eso es algo que también ha caracterizado mucho al PRI, y obviamente, de manera contraria a Morena, ¿no? Ellos sí son una multitud indisciplinada, que seguramente van destinados al fracaso, ¿no? Y, a, y al caos, ya lo vemos en sus, en todo, ¿no? En sus procesos internos, ¿no? Que, que quemaron urnas, se las aventaban, se agarraron a golpes, cosas terribles, ¿no? Entonces, nosotros creo que ya hemos eh, entrado a esta parte de reflexión, los PRIistas, porque también hubo malas prácticas, pero el día de hoy te digo, al frente estamos una nueva generación, obviamente también vamos de la mano de la gente que tiene experiencia y la gente que aparte ha tenido la convicción de quedarse, que aparte merecen un gran reconocimiento, tenemos que ir a reconocer a esos priistas que nadie les ha dado un reconocimiento por haber formado, o sea tenemos decanos priistas que llevan 40, 50 años de militancia y que nadie se los ha reconocido, hay que ir a buscarlos, detectarlos y obviamente invitaremos a nuestro presidente que me da mucho gusto que nos... Bueno, espero que si nos siga viendo, si nos sigue viendo, lo vamos a invitar a hacer estos, estos reconocimientos a la gente que se ha partido el lomo con nosotros y claro. que seguramente son los votos que tenemos, ¿no? Claro. Eh, Abraham eh, eh, Tafich dice, saludos hermano. Y bueno, Zaire también dice, no estamos hambrientos de poder y nunca hemos tenido la voracidad de trabajar para llenar nuestros bolsillos nosotros trabajamos por todos y como bien dice mi presi el PRI sí sabe gobernar Ángel Aguilar, mi presi tiene la experiencia, el entusiasmo para sacar adelante a San Andrés Dave Love dice saludos hermanito San Andrés tendrá un gran liderazgo y un excelente ser humano Lucila Juárez dice saludos mi estimado Jorge muy bien, oye este, y, y ya tienes así como como algunos prospectos de candidato a la alcaldía. No, bueno, ahorita, como se los he dicho a muchos amigos, incluso de las otras fuerzas políticas, trabajemos, por favor, por el proyecto. Uh -huh. Ya las caras se las ponemos al final. ¿Por qué? Porque sí tenemos que hacer mediciones, sí o sea, meterle metodología, ¿no? Independientemente de que las encuestas luego son manipuladas, nosotros tenemos que también ir pulsando en tierra qué es lo que quiere la gente. Además son, digamos, eh, hay muchos, muchos, muchas diferentes zonas y en cada zona seguramente tendrán una perspectiva. O sea, no es lo mismo que en Cacalotepec tengan la misma percepción de, de qué quieren que en La Cabecera, o en Tlaxcalancingo, o, este, o en la Reserva Territorial, ¿no? o en Lomas de Angelópolis. O sea, hay que, hay que ir sondeando muy bien. Además, ¿qué necesitamos? Que sea un perfil preparado, por favor, porque necesitamos a alguien que le dé esa visión a todo el potencial que tiene San Andrés, un municipio tan rico uh -huh. económicamente, culturalmente y en temas de turismo. Es un municipio con vocación turística que no se ha explotado como tal vez pudiera ser. Exacto, Entonces exacto, sí. se necesita visión, ¿no? un perfil con visión. Yo creo que ha habido buenos, buenos alcaldes, pero yo creo que podríamos tener un super gobierno y más en esta alianza mm -hmm. de talentos, porque lo que a lo Ajá. mejor el PAN diga, bueno, es que yo no tengo a alguien que es experto en esto. Ah, bueno, a lo mejor el PRI sí lo tiene. Oye, no, Jorge. O el ¿qué, eh, eh, en este análisis que te, ahorita estás haciendo, estás haciendo una recapitulación ¿no? muy fuerte de, de, de todo el pasado, pues para proyectarse al futuro. Pero a ver, Jorge, eh, ¿qué ha pasado en San Andrés? Que veintitantos años, veintitrés años, no han recuperado el poder del PRI. Sí, en mi perspectiva, yo creo que no se han sabido poner de acuerdo. A, a, estamos en una crisis, no en San Andrés, en todo el país. Pero San Andrés ya tiene rato. ¿eh? De falta de liderazgos. Sí. ¿no? O sea, si llega un liderazgo que tenga la capacidad de escuchar y aglutinar a todos, y a ver, como dicen la frase esta, ¿no? O sea, solo pues llegas más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, esa capacidad de decir, bueno, a ver. Eh, está esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a acomodar para que todos tengamos una participación? Uh -huh. Y además, uh -huh. en lo que mejor seamos nosotros, ¿qué es lo uh -huh. que hemos hecho ahorita con el Comité Municipal? Tenemos perfiles abogados, tenemos perfiles comunicólogos, tenemos perfiles que, por ejemplo, ahorita los jóvenes que traen ahí, pues, diferentes, digo yo, tal vez ya estoy un poco desconectado a los chavos de 20 años, ¿no? Pero nos están sumando con nuevas ideas, y hay que escucharlos, y a lo mejor para nosotros digas, ay, ¿cómo lo vamos a hacer?, pues es lo que quiere la juventud, hay que echarles, este, pues, eh, digamos, ponerles el terreno para que ellos hagan sí. lo, que, lo que ellos también crean que es lo mejor para jalar más adeptos de su, de, de su generación. Entonces yo creo que lo que ha fallado en San Andrés, así como te digo en muchos lados, es la falta de acuerdos, la ausencia de liderazgos que puedan aglutinar. Hay que cambiarla, hacer mucha conciencia y cambiar la perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de polarización. ¿Por qué? Porque digo, te lo digo honestamente, a mí me han atacado por decir que no soy oriundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, oriundos, hoy por hoy, pues ¿cuánta gente no nace en los hospitales de, de toda la reserva territorial? <risa> sí. Pues ya medio pueblo es oriundo de San Andrés. Este, claro. Ahora, ahí hay que, tener, hay que manejarlo con mucho respeto, porque sí, obviamente las tradiciones son algo básico, la, la cultura es algo básico, tenemos que ganarnos su confianza, eso lo vamos a lograr, pues con la capacidad que nosotros demostremos, claro. ¿no?, de trabajo. Si nos ven nada más que estamos, digo, ahorita estamos en el Facebook, ¿no?, pero si nos ven nada más en el Facebook y no nos ven el, eh, ahí con los este, los fiscales pero, o en la bajada pero, de alguien, pues ¿no? van pero, a decir, oye, no le interesa. Pero es que también depende, que suban al Facebook, o Ajá, sea, bien. eso es una comunicación política digital que ya tienen que tener los políticos, es decir... Eh, eh, yo no voy a ir a todas las tradiciones, voy a estar cerca de la gente, voy a hacer mi, eh, participar en mi consejo político, voy a hacer eh, este acercamiento con mis seccionales y eso lo subo a las redes sociales, o sea... Porque hay políticos que se ponen, se toman la foto en el gimnasio, toman la foto de sus huevos rancheros de la mañana y ahí se la pasan. Nada más y, antojan. ¿no? Sí, exacto, ¿no? <risa> y, y, y dices, bueno, y ahora, ¿no? Y corriendo, y, o sea, la verdad, el mensaje tan superficial que muchos políticos están manejando, eso es lo que entristece y eso es donde, sí, hacen, pues, ¿no? Ahí truena el asunto. Y muchas personas están precisamente eh, desangeladas, por no decir otra cosa, de los políticos y de la política. Pero pues, si tú estás trabajando y subes eso, lo que estás diciendo es estoy trabajando y estoy haciendo que la comunicación sea más rápida, más inmediata, más fluida ¿no? y, y mucho más versátil para muchas generaciones, que ya todas las generaciones tenemos que estar metidos aquí. Entonces también la perspectiva es bien importante. Así es. Pues mi querido Jorge Amador, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Pues te, te deseamos el mejor de los éxitos. Una Ven historia. aquí más seguido pues para que nos digas cómo vas. Sí, sí, sí. ¿no? Con mucho gusto. Pues, mínimo para el padrón. A ver cómo cuántos sí. llevas, ¿no? Sí, sí, sí. Les vamos a ir platicando de las metas, cómo las vamos cumpliendo y cómo vamos avanzando, y los vamos a ir invitando también a las actividades, porque vamos a tener muchas actividades. Perfecto, bueno, pues cuenta con nosotros entonces, muchas gracias. Ah, muchas gracias, bueno, Erika. Muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado al portal de Los Conjurados, y síguenos en nuestras redes sociales. Un besito, pasa una excelente noche. Bye.